Hay faros que iluminan el parpadeo de un barquito. Hay faros, otros, que enamoran a la luna, y entonces, de par en par, los mares se encienden. Hay mares, lunas, faros y barquitos que no saben de sombras simplemente.